Bienvenidos una semana más a Startup Fever Muy buenas señor Dantar Buenas tardes Muy buenas señor Felistena Buenas, ¿cómo estamos? Y muy buenas a mí mismo eh, Hoy tenemos un programa súper completo Entonces vamos a empezar con nuestras noticias Noticias frescas Estamos en la semana 32 del año La WIC 52 <risa> Y ha habido 137 millones de euros de ronda no, no. O sea. en agosto, en julio, en, el, en, el, en verano Sí, sí, sí, en... No, en agosto, en agosto Bueno, agosto la 32 sí, sí, me parece que es la primera de agosto la 32 <risa> 137 millones de euros Por lo tanto, eh, ha habido muchos comentarios Bueno, eh, es una noticia de Startup Explorer Que si no lo seguís, pues bueno eh, Es eh, un referente a nivel de startups Javier y, Mejías, un saludo a este. Javier Mejías, te saludamos y bueno, eh, ha habido un poco de debate de si hay burbuja, no hay burbuja, yo creo que nos estamos poniendo las pilas en España y que estamos empezando a dar cuenta de que tenemos que invertir los dineritos no en, tanto en inmuebles sino también en startups o sea, yo creo que es muy buena noticia. Y, y creo que, que debe de seguir así. Y no solo eso, sino que además eh, hay cada vez más inversores, que no son tickets de medio millón de grandes inversores, sino que hay muchos tickets pequeñitos de muchos inversores con lo que se están animando la gente a este nuevo mercado de ¡Uy, las startups parece que me dan millones eh, de beneficios! Pues yo, yo creo que es lo importante, ¿no? Que también, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en Araban eh, es que también que bajen un poco eh, los tickets, o sea que, que no es un sector ya para... Para la gente que quiera meter 50.000 euros, sí, sino y también democratizarlo para democratizarlo un poco, ¿no? Exacto. Así que esa es mi noticia. Muy bueno, bien. mi noticia de la semana es que eh, se ha creado el primer programa executive, es decir, para gente con corbata, eh, ahora definiremos gente con corbata, pero bueno. Primer programa Executive de Inteligencia Artificial de España y se ha hecho aquí, en Aragón. Executive no quiere decir que sea solo gente con corbata y muy seria, pero sí managers, gente directiva, gente que puede crear cambios en su propia empresa, gente que puede adquirir unos conocimientos en este programa y luego ir a su empresa y menear la empresa en esta nueva tecnología exponencial que es la Inteligencia Artificial, que de nuevo no tiene nada y que no es futuro, que es presente, que ya se están haciendo cosas muy interesantes de inteligencia artificial en todas las empresas y que es necesaria, obviamente, porque si no dentro de dos años el que no la, la esté aplicando de alguna forma u otra pues tendrá un, un problema respecto a la competencia. Así que, primer programa de inteligencia artificial. ¿Y qué opinas? ¿Que Pablo y yo nos deberíamos apuntar o no? Hombre, eh, sí, sí. Yo creo que se debería apuntar todo el mundo que sea capaz de menear su empresa ¿En base a esta nueva tecnología exponencial? Independientemente que... del tamaño, porque al final, okay, eh, por supuesto. esto no, yo creo que no es solo para multinacionales ni para pymes grandes, sí. o sea, yo creo que las micropymes, eh, algo en lo que tienen que trabajar es en esto si quieren empezar a competir contra los grandes, porque si no, están perdidos. De hecho, potencialmente, quizás la catapulta para empezar a competir contra los grandes. Importante además decir que este programa está dedicado a gente directiva, gente de estrategia, gente de innovación, de marketing, es decir, no hay que tener ni un solo conocimiento de programación, no es de teclear y de ponerse en consolas de Linux a teclear eh, matemática estadística. No y es de la tuya, gente ah, de, la, de tu tribu, que, que pueden entender eh, pues eso, innovación, estrategia y cómo impactar con la IA en la empresa de hoy en día. Muy bueno. bien. Pues yo también tengo una noticia, como no podía ser de otra manera, y es que la primera exposición de arte que ha sido expuesta tanto de forma física en una galería y en una galería digital, blockchainizada del mundo, se ha hecho aquí en Zaragoza, Aragón. ¿Qué es blockchainizada? ¿Qué es? Bueno, ya si conocéis la tecnología blockchain, que está revolucionando tantos sectores, tantas industrias, pues parece ser que también tiene cabida en el mundo del arte. Y, y hay una startup que se llama Harler and Volter, HurlerBaulter.xy lo Ya sabéis que XYZ, bueno, ahora los dominios sí, ya.com sí, sí. ya no sirven para que mucho. Eh, y, y, y bueno Pues se ha blockchinizado toda esa exposición, todas las obras, y ahora se, se, pues esos artistas, ese artista en concreto que hacía la exposición, es capaz de tener control absoluto. Trazabilidad absoluta de la titularidad de sus obras. Así que bueno, oye, Aragón eh, liderando la innovación por ahí, pues muy interesante, ¿no? y sí. Dos cosas que cosas... dices. ¿Cómo se pueden unir estas dos cosas, no? Cosas que chocan, pero que hay que hacer cosas disruptivas, si no mal bueno, vamos. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. En busca del unicornio perdido. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Bueno, sección de el unicornio perdido. A ver si encontramos unicornios que puedan ser invertibles, además, ¿no? Eso sería ideal, que, que dijéramos desde aquí, oye, invertir en este que va a ser unicornio, que lo sabemos que venimos del futuro, pero no. solo Lo que intentamos es deducir cuál puede explotar de aquí a poco tiempo. Y esta semana hemos encontrado uno que se llama Alchemist Atelier, que es, es un dominio muy, muy difícil de crear, la verdad. Habrá que, habrá que buscar un... encontrar lo un, Sí, sí, sí, habrá que ver otro nombre un poco más comercial. Pero eh, se dedican a hacer como si fuera una máquina, Nespresso de café, todos conocemos la Nespresso de café, que hay que meter capsulitas y que te saca el café Bueno, pues en lugar de cápsulas de café, cápsulas de fragancias, de olores básicos de las fragancias para que tú puedas unirlos con fórmulas que te van diciendo y te van aconsejando y tener tu propio perfume en casa, personalizado, o sea, es una máquina de crear perfumes personalizados en tu propia casa Es una empresa nacida en Barcelona que ha levantado ya una buena ronda y hay dos empresas muy importantes detrás que son Puch a nivel internacional y BSH dos grandes empresas que han apostado por esta máquina yo creo que tiene bastante I más D bastante tema de hardware y que es importante tener a, a dos grandes así que, que te aconsejen y te, uh -huh. y te lleven de la mano y creo que puede ser interesante. ¿Qué opináis de, de la democratización de los perfumes en casa? Pues hombre, un mercado muy grande, ¿no? Cumple, por lo menos las, las variables de, de mercado la, la cumple, porque al final el mercado de, de la cosmética, de la perfumería, pues es un mercado brutal B2C, eh, incluso B2B si también te vas a la customización, a la parte de marketing olfativo, o sea, eh, por ejemplo, aquí en, en Nodriza, si quisiéramos que nuestra empresa oliera a algo característico, pues nos lo podríamos fabricar aquí, mm. que es curioso y, y hasta cachorro un poco. Y luego toda la viralidad que puede tener la personalización, ¿no? el Instagrameable, ¿no? Todas estas, mi perfume, ¿no? Y que sí, pueda votar sí, sí. la gente como... A ver, yo, no sé si sabéis, pero estuve trabajando en el mundo de las fragancias durante algunos años, eh, en Procter Gamble, cuando tenía sí. la... en ese momento. A mí me parece que, que es muy chulo, que, que seguramente tenga mucho potencial en según qué nichos, pero no sé si es verdad que esto democratice, porque de hecho las francias están muy democratizadas. Uh -huh. eh, así como la espresso que lo ponías como ejemplo, facilitaba e incluso mejoraba el proceso de café en, en tu casa, sí. mm, esto me parece que no lo facilita, lo, lo complica más porque tú tienes que estar tomando decisiones. Es como las impresoras 3D que seguramente dan mucho, poten muy, mucho, mucho potencial, pero, pero también estás complicando todo el proceso. Y me parece difícil que los aromas que salgan sean mejores que los que tú puedes comprar en, en, en las tiendas. ¿no? Entonces tampoco lo está mejorando. Entonces creo que tiene potencial en un nicho, uh -huh. que es eh, pues, el nicho de gente muy friki del tema de los perfumes. Incluso pues a lo mejor se empiezan a generar tiendas que te hacen tu propio, ya hay algunas de estas, ¿no? sí, eh, sí, te sí, hacen sí. tu propio presumen y a lo mejor hay, pues, hay un potencial, pero quizás eh, es el, la piedra de inicio, el pilar, donde se va a empezar a construir, porque ya sabéis que las tecnologías inmersivas, que son las tecnologías que difuminan eh, la línea entre lo físico y lo digital, pues en, en las sensaciones olfativas de lo que el mundo digital te puede aportar, quizás una máquina así, Pueda tener potencial, ¿no? Pero a nivel de democratización, no sé yo si va a tener mucho tiempo. Sí, no, la democratización está cogida con pinzas ahí, pero yo creo que por la parte de cosmética, de personalización y tal, pues ahí sí que Instagram está haciendo mucho daño. <risa> sí. en, ese, en ese sentido y cada vez queremos las cosas más nuestras y más hecho a medida, las zapatillas, la ropa, o sea, nos vamos a, a los extremos, ¿no? O muy polarizado por un sitio de decir, eh, queremos commodities muy baratos, o por otro Super lado, especial. no, lo queremos sí. hecho a medida para nosotros, ya sea ropa, olores, sí. eh, cosmética, lo que sea. Entonces, al final hay dos mercados muy polarizados, pero estoy completamente de acuerdo contigo que al final la democratización para bajar precios y eso, pues seguramente no... No, no lo conseguirá por ese lado. Han apostado muy fuerte porque tienen ya tienda, una demo tienda, una showroom en sí. París, que es la, la cuna de, de los perfumes, ¿no? Le Champs-Élysées, <risa> Champs eh, no sé dónde está, pero seguro que en algún sitio muy muy pijo, ¿no? De zona, pues como decía Pablo, ¿eh? que es un sí. nicho muy específico. Sí. Y bueno, ya veremos a ver si explota, o ¿no? La verdad es que la idea, por lo menos, es un golpe encima de la mesa en un terreno que todavía no estaba digitalizado y no uh -huh. estaba, pues, viralizado, ¿no? O, Viral, que se puede viralizar rápidamente como son los perfumes personalizados Ya veremos a ver si es unicornio o se queda en caballito, en burrito en poli, en poli, o en poni. Ponicornio, ya ponicornio. ya veremos, pero suerte de todas formas. ¿Dudas y preguntas Empezamos con la sección consultorio. Gracias a los que nos habéis enviado vuestras preguntas. Ya sabéis que podéis, los que no lo habéis hecho aún, mandaros las preguntas a produccion.oniad.com um, Veréis aquí el email. Y empiezo yo con María, María del Carmen, de 35 años, de Álava, que nos pregunta si está mal crear una startup con el objetivo fundamental de venderla directamente. ¿Qué, qué opinas? No. ¡Tú <risa> no, no, no, pero no me gusta. ¿No te gusta porque tú no estás haciendo ninguna de estas en tu... Y porque tu... al final es como crear algo desde el principio... Um sin valores, o sea, solo... Esa es la pregunta entonces, la extendemos a una startup que se crea exclusivamente para venderla en yo que sé, en dos tres años por dos millones de euros, tampoco nos vamos a, a flipar mucho, ¿no tiene valores ese tipo de startups? Yo creo que no, porque además ese tipo de valores que solo son económicos, vamos a decir, capitalismo 100%, es muy difícil alinearlo con, con un equipo de personas. Pero ahora imagínate que no lanzas una startup con la intención de venderla fundamentalmente uh -huh. con todos los valores del mundo con... pero tú eres un emprendedor eh, con una serie de inversores detrás tú mismo seguramente eres uno de esos inversores ¿no? Uh -huh. y la... lo más inteligente que puedes hacer a nivel corporativo es abrirte puertas, posibilidades uh -huh. porque no sabes lo que va a pasar en un año, en dos, en cinco años ¿no? y por lo tanto el... una o varias de esas puertas debería ser venderla a hacer un nuevo aumento de capital, y, y como emprendedor hay que tenerlo, desde mi punto de vista, en, en, en, en tu scope, ¿no? en, en, en tus posibilidades de visión a futuro, y hay que trabajarlo porque si solo, solo lo contemplas, no hay que trabajarlo como trabajarías otras posibilidades, como quedártela. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. uff, uf, uf. es que esto entramos en un terreno, <risa> a ver, yo es que en general soy muy romántico con el mundo de la empresa y en general, entonces, eh... Eh, me parece bien que tú tengas eh, una visión cuando montas una empresa de decir hostia, pues puedo salir a rondas, puede haber un exit final y tal, pero es que también es que creo firmemente que si una empresa, eh, que lo más importante para mí en una empresa creo que es al 90% la cultura de empresa, asociada un poco al término equipo, cultura de empresa y tal, eh, creo firmemente que no va a llegar lejos esa empresa por su propia constitución. No, si me, su, su, por su propia filosofía creo que no va a ir lejos y, y para hacer eh, una empresa orientada a venderla por muy poco dinero, aunque sea orientada a vender, jamás creo que una empresa que se monte sin cultura de y sin equipo y sin romanticismo, creo que nunca va a llegar lejos. Hay una palabra que estás diciendo muchísimo y me parece muy interesante que es equipo, porque todos sabemos que las empresas no es el proyecto, no es la idea, no es el dinero, es el equipo, son las personas. Y son el, el, esos valores y esa comunidad que se crea de, de creer en un proyecto todos juntos y remar hacia la misma dirección, ¿no? Y hay un problema muy grande, yo en todas las que he vivido, que es que cuando se vende una empresa el equipo se destroza. O sea, de alguna forma hay siempre piques, hay molestias, hay yo no quería esto para mí, eh, pues siempre hay, hay problemas y cada uno termina por su lado y es una cosa que, que destroza un poco esa, esa, esa sí, sí. Ese romanticismo empresarial, ¿no? Que comentabas y es importante el que no, yo no digo que sea bueno o malo, puedes tener esa visión pero sí que está bien tenerla bien clara desde el principio. O sea, si la vas a hacer, que quede claro al que equipo cara, y ir de, cara de cara y que, de cara. que quede claro al equipo, por lo menos directivo que está contigo eh, societariamente hablando, que vas en esa dirección y que probablemente lo que quieras en un futuro es venderla a corto plazo. Pero, o sea, eh, creo que eso es la cultura de empresa. O sea, es que al final la cultura de empresa, no, eh, cada empresa tiene su propia cultura. O sea, puedes decir, eh, tenemos una cultura de empresa de que estamos todo el equipo orientado a ganar mucho dinero y a vender. Uh -huh. Te puede gustar más o menos, pero, pero es su cultura de empresa. O mira, vamos a montar una cultura de empresa que somos todos súper romanticistas y, y queremos hacer el bien en el mundo y la paz mundial. Pues bueno, pues también, o sea, yo al final yo creo que el. Eh, tiene que ir muy alineado lo que quieres conseguir, tus objetivos con tu cultura de empresa. Sí, sí y, esto, no. y esto es lo típico de que cuando se monta una startup hay que tener muy clara la misión, la visión y los valores desde el día cero. Y si no estamos alineados todos, pues luego es, es cuando empiezan los piques, el pacto de socios y hay que sacarlo el cajón cada dos minutos. Así Totalmente. que, bueno, pues la respuesta es ¿está mal? Pues yo creo que no. Sí se va con la cara por delante. ¿no? Perfecto. Bueno, pues voy con mi pregunta, eh, ¿cómo franquiciar un negocio?, nos preguntan. Uf. Uy, tú no sabes de esto, Pablo. <risa> pues mira, le voy a dar la vuelta, bueno, y Félix, yo creo que sabe un poco más que yo, ¿eh? pero cómo le voy a dar la vuelta a esta pregunta, yo creo que el tema no es cómo franquiciar tu negocio, porque yo creo que eso es muy sencillo, yo creo que es cómo eh, llegar a conseguir que tu negocio sea franquiciable. Esa es muy buena. Vale, o sea, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque franquiciar una castaña, pues vas a tener mil castañas, o sea, lo difícil es convertir una castaña en un lingote de oro y luego replicar ese lingote. Lo importante, antes de dar el paso de la segunda opción, es que la primera esté absolutamente perfecta. Tiene que estar absolutamente perfecta, con KPIs, operacionales, eh, o sea, que digas, tengo una empresa que es... No, de hecho, vender una franquicia es vender un producto. Entonces tienes que parquetizarlo de forma perfecta. ¿no? Ni más ni menos. O sea, al final tiene que ir todo fino, fino como la seda, para que si lo multiplicas por mil, pues eh, sea la parte fácil, ¿no? O sea, decir, pues mira, replicar una cosa que es muy buena, pues es muy fácil. Replicar una cosa que es muy mala una castaña, pues es muy fácil. ¿Y cuánto puede o debe cambiar un negocio cuando ya está franquiciado? Tú ya tienes 6, tienes 8, tienes 10 franquicias, puedes ya puedes cambiarlo, Paso para la o debes cambiarlo o lo tienes que dejar así porque ya lo has empezado a clonar de esa manera. ya A ver, la vida va de adaptabilidad, quien triunfa el que son, es capaz de adaptarse y eso pues tengas franquicias o no, si tú creces vas a tener que cambiar como empresa y si te quedas pequeñito de creces pues, vas a tener que cambiar como empresa y además y, y si te quedas estable el mundo cambia, así que vas a tener que cambiar tu empresa. Eh, ¿Hay que cambiar? Claro, porque seguramente cuando empieces a franquiciar, pues empezarás a ser mucho más grande. Ahora, ¿no debería cambiar el espíritu? o pues sí, pero en principio cambiar el espíritu, la cultura, etcétera, etcétera, no debería ser una máxima por el hecho de, de, de, de franquiciar, porque tú lo que estás vendiendo es un paquete totalmente cerrado, eso es lo que de hecho te han comprado, y tú deberías mantener el tiempo... Haciendo los cambios necesarios para cada vez vender más, ser más exitoso, eh, darle más margen al franquiciado si es posible, quedarte más margen tú si es posible también y, y que todo el mundo sea más feliz. Pero no veo que haya una, una relación directa entre, entre pues, tener franquicias y que cambie la cosa. Obviamente tendrás que cambiar tu fuerza de ventas porque hay que dar servicio a las franquicias, obviamente, pero digamos que esos son más cambios técnicos. Tácticos ¿no? Me dieron un consejo a mí una vez que me dijeron, eh, las empresas son como las personas, nacen, crecen, y se, reproduce, <risa> es se reproducen, o no se, que reproducen, se <risa> reproducen y mueren, o sea, y tienes que ir eh, adaptando la empresa a las personas, Ajá. o sea, y es un, una empresa es un ser vivo y tiene que evolucionar si sí. no. Yo, yo creo que hay una cosa que no se suele valorar mucho cuando se habla de franquicias y es el perfil del franquiciado. Porque al principio me vas con muchas ganas de franquiciar, porque quieres crecer, toda esa energía enfocada, venga, montamos cinco franquicias porque me llamo como me llamo, ¿no? Y el perfil del franquiciado es, es clave porque te puede dar muy buenos futuros años o muy complicados futuros años. Primero, porque no es la persona que puede y, va, y que va a hacer que ese negocio crezca. Eh, segundo, porque, oye, puede ser una persona majísima, o una empresa eh, que de hecho eh, casi es mejor que se franquice con empresas y hacer operaciones más grandes, pero bueno, eso es otro tema. Puede ser una persona majísima o una persona que te esté comiendo la energía día a día, ¿no? Y por lo tanto no tengas, eh, mira qué franquicias, ¿por qué franquicias? Porque quieres crecer rápido y quieres dedicar toda esa energía que potencialmente podrías dedicar a crecer tú directamente, pues cedes margen para que otros ganen dinero para tú crecer más rápido y poder hacer más cosas. ¿no? Imagínate que esos franquiciados no te permiten hacer más cosas porque están quejándose todo el día o no enfocados en lo que tienen que estar. que El ratio está en, en 0,80 me parece este año de conversión de franquicias, eh, o sea, gente que te solicita una franquicia a un franquiciado que al final abre una franquicia. Me parece que este año habían cerrado en... Una media de un 0,80. O sea, que de cada 100 solicitudes lo ideal es que solo abrieras una franquicia. Y yo ahí un poco lo que quiero decir es, vale, ¿qué porcentaje de ese 99,2% eh, de no es vienen por los franquiciados o vienen por la empresa que dice, tú no eres el franquiciado ideal? Yeah. Creo que estoy abogando por ser más proactivo en decir que no cuando es que no, porque a lo sí, mejor sí. ese franquiciado puede ser muy bueno en una franquicia X y no tan bueno en una franquicia Y no Curro, eh, no te quejarás, además han contestado dos que saben de franquicias un rato. Y tenemos la última pregunta, que es Javier, de 27 años, de Barcelona, que nos pregunta cómo hacéis para llevar, se refiere supongo a nosotros, cómo hacéis para llevar tantos proyectos a la vez, si siempre se dice que hay que enfocarse en uno solo, y es toda la razón, porque todos los mentores en todas las empresas, en todas las aceleradoras, incubadoras, siempre dicen, te tienes que enfocar foco foco foco 100% en tu proyecto y tal. Claro, nos ven a nosotros que estamos en 35.000 fregados y tinglados y dicen, ¿Cómo, ¿cómo se hace? si Se supone que no se debe hacer. Pablo, tú que tienes solo 73.000 empresas en el registro mercantil, ¿cómo haces para...? Pues durmiendo poco, creo que me moriré joven y no, eh, Yo creo que al final eh, tienes que delegar en el equipo, o sea, creo que eso es fundamental, o sea, delegar en el equipo es es que tienes que ir eh, dividiendo tareas. A mí me gusta mucho, aunque yo tenga varias empresas, esto es muy lo me va a decir, ¿eh? pero bajarlo todo a tareas todas las empresas bajarlas a tareas y esas tareas agruparlas eh, con etiquetas en puestos y en empresas, pero que yo tengo un árbol de todas las tareas de todas las empresas y entonces puedo tener equipo que me haga tres tareas de una empresa, dos de otra, etcétera, entonces pero está todo bajado a tareas, ¿no? como si fuéramos todos una misma sola empresa, aunque luego lo agrupemos por etiquetas en este es el puesto de tal o esta es la empresa de tal pero realmente eso son barreras de marketing o barreras psicológicas para nosotros porque hay veces que necesitamos ponernos puestos. Entonces, yo intento hacer mis tareas que me corresponden a mí, aunque sean de diferentes empresas o de diferentes departamentos. Entonces, es cambiar como la filosofía porque es romper todo para volver a construirlo, pero creo que tiene que ser así. Aunque parezca que yo estoy en muchas cosas diferentes, realmente yo estoy haciendo mis tareas. Pero además, en cada una, no sé si en todas, pero en la gran mayoría de las empresas que, en las que, con las que, está, que has construido recientemente, hay alguien liderándolas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que además es también emprendedor porque tiene porcentaje. Por supuesto, o sea, por supuesto. O sea, nosotros estamos tornando, por ejemplo, hacia una figura que es un venture builder, ¿no? Que al final nosotros eh, creamos empresas, pero yo siempre digo que tiene que haber. Líderes. O sea, yo creo que lo fundamental que tiene que haber en las empresas, por un lado, eh, es la cultura de empresa, que casi te diría que sería un 80% de importancia para mí, una cultura de empresa muy, muy, muy marcada y muy clara para tener un buen equipo y luego un 20% buenos líderes. Yo creo que las empresas sin líderes, y me da igual que sea el, el líder, el CEO, que, que sea el líder de departamento y eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de formación muy, muy fuerte de, de liderazgo tanto con formaciones internas formaciones externas formaciones entre líderes para compartir conocimiento porque eh, creo que es fundamental porque si no al final tienes que tener también gente que sepa mucho pero gente que tire del carro o sea fundamental a mí me gusta poner siempre el ejemplo similar a un chef o a un restaurante muy importante con un chef y un equipo de gente que apoya a ese chef no ese chef ahora se dedica a gestionar a los líderes de cada sección para que hagan diferentes platos o diferentes menús, pero no deja de ser, como dices tú, alguien que tiene las tareas muy específicamente concretas para la gente que está justo por debajo suyo y lidera. ¿no? Y es importante también pensar que nadie puede ser chef desde el día cero. O sea, todas las personas que llevamos más de un proyecto a la vez es porque hemos hecho un proyecto de cero y lo hemos mamado y lo hemos sufrido y, nos, y hemos fracasado, porque es importante que fracasar para, para aprender. Entonces eh, sí que se puede, obviamente, llevar tantos proyectos, pero hay que empezar desde pues, el pinche de cocina, luego eh, te dedicas solo a un plato y luego ya puedes ser chef. Y es muy ah, importante delegar. Claro. Y, y, y yo abogo por, de hecho, eh, hay que emprender enfocándose al 150% en el proyecto que quieras lanzar. Al 150%. Serás capaz de hacer más cosas siempre y cuando garantices el 150% y haya otro 50% que quieras dedicar a otras cosas. Pero si de verdad tú quieres lanzar un proyecto, quieres que el tema Chute se haga grande, no es simplemente, pues, bueno, soy un autónomo y me vienen cositas. No, estás lanzando una empresa, necesitas dedicarle muchísimo más tiempo de lo que te puedes imaginar. Javier se llamaba. Javier, muchísimo más tiempo de lo que te puedes imaginar. Y solo dedicarle a otros proyectos el extra de ese muchísimo más tiempo que el, del que pensabas. Que tienes por ejemplo varios... El empujón. Eso, de empujón. Esto igual lo preguntan porque hay mucha gente que dice quiero emprender y tengo tres cuatro ideas y me gustaría hacerlas las cuatro a la vez. No. no, no, no. Haz pruebas rápidas. Haz MVPs, claro, que lo hemos explicado muchas veces. Haz un MVP de un mes con una prueba. Si no funciona y no te gusta, o los KPIs no responden a tus necesidades, pasa a la segunda y haz pruebas muy cortas con interacciones muy rápidas para ver si funciona, pero desde luego enfocado porque una cosa no va a crecer si no estás bien enfocado en ella. Claro. El debate. El debate de la semana es para no morderse la lengua entre socios. ¿Qué opináis? ¿Qué opi eh, poned en los comentarios, por favor. ¿Qué opináis? Eh, hay que contarlo todo con tus socios, tienes que ser 100% transparente. Realmente, ¿cuál es la figura de tu socio en una empresa? Eh, ¿Tienes...? No sé... ¿no? Soy no, socios ¿no? ¿No? Yo, yo, me abo, yo me acojo a la quinta enmienda. me acojo a la quinta <risas> y me muerdo la lección. No, a ver, yo, yo siempre he pensado que un socio... A ver, luego hay que diferenciar qué tipo de socios es cada uno, ¿vale? Pero yo sí. creo que, en general, los socios... El núcleo de esos dos, tres, cuatro personas que llevan la empresa y que son las más importantes, o operativamente hablando, son los socios más activos, yo creo que tiene que ser como un matrimonio O sea, a mí no me gusta irme a la cama sin haber contado cualquier cosa que me ha fastidiado durante el día Y no me voy cabreado a la cama Por tanto, no me puedo ir a la cama con algo de la empresa que pienso que se está haciendo mal O que un socio está haciendo mal Y es mejor Yo, yo en mi vida empresarial, he preferido que se cabree un socio Porque le he dicho las tres cosas que le tenía que decir Luego ya haremos un partido de pádel para arreglarlo Que no callarme la boca y... caso, Caso de que no le has dicho a alguien algo. Sí, no, bueno, también es, verdad, también es verdad que alguna vez dices cómo decir las cosas o en qué momentum decirlas para no fastidiar a otros socios o a otros trabajos. Las, las formas, Pero hay que, las hay que terminar formas, diciéndolas, sí, no, eso las, sí. Las formas yo creo que es muy importante, o sea, al final yo creo que tiene que haber transparencia eh, 100%. Sí que es verdad, nosotros aquí decimos muchas veces que te tienes que ir con el tupper vacío a la cama porque no te puedes ir con el tupper lleno a la cama, porque luego... El... Enguardas la cama. Vale, sí. <risa> Entonces, yo creo que te tienes que ir con el tupper vacío a la cama, pero eh, yo creo que sí que hay que ser transparente, pero las formas es muy importante, o sea, en qué momento todo tiene que ver mucho con la comunicación, ¿no? En qué momento hay que comunicar una cosa, tiene que ser en público, tiene que ser en privado. Mm. Porque hay veces que se utilizan mal las formas, de repente, yo que sé, corregir a alguien en público, ¿sabes? Pues, pues, es decir, joder, pues espérate y díselo en privado lo que le tienes que decir. Entonces, yo creo que la comunicación tiene que ser 100% transparente, pero hay que elegir muy bien los contextos, los tiempos, etc. Fíjate que eso que acabas de decir la comunicación, que es un problema muy grave en, yo creo que en la cultura latina en general, empresarial, y eso me recuerda a la frase de que hay que felicitar siempre en público y criticar en privado y aquí lo hacemos justo al revés nos gusta sí. criticar cuando estamos todos en una mesa para que el otro se entere que tú has dicho algo malo de él y en cambio felicitamos solo en el café diciendo, oye, qué bien lo has hecho pero ¿por qué no felicitamos en la mesa? ¿no? y toda esta comunicación, toda esta gestión de lo bueno y lo malo es lo que hace que al final los socios pues, se vayan separando pues, porque no hay comunicación simplemente no hay... Bueno, yo creo que hay tipologías de socios ¿no? los mismos socios cofundadores donde tiene que haber complicidad 100% Comunicación 100%, extra, o sea, extra comunicación, eh, midiendo los tiempos, sí, sí, sí, sí. pero ¿no? un socio cofundador es, es un socio cofundador, es un matrimonio. Y luego están los socios inversores que en un momento dado meten dinero, no tienen por qué ser todos muy. O sea, muy, muy de, de que hayan invertido mucho dinero, algunos han invertido poco, algunos pues no aparecen por allí, les ves una vez al año, les ves una vez cada dos años y no se tienen que enterar. Y no ni se ni... tienen que enterar de todo y de hecho suele haber menos fricciones, pero puede haber alguna. ¿no? De o sea, hecho, que te es enteres. a veces malo que se enteren de todo porque te pueden generar problemas claro. extra que no tiene ningún sentido. Entonces ahí no, la comunicación 100% no tiene tanto sentido. hay ¿no? Muchos que solo van con dinero y mm. prefieren pues, decir que el dinero está bien invertido y que no lo han metido en un matrimonio de discusión, básicamente. Pues hay que ser transparente, porque de hecho hay que ser muy transparente con los socios, sobre todo en todo lo que tiene que ver con temas financieros claro. y estratégicos de la empresa, pero en la operativa eh, seguramente es mucho más verde y mucho más problema involucrarles que otra cosa, ¿no? Sí, porque al final los interlocutores pueden saber más o menos de lo que tú estás haciendo y que la comunicación, pues eso, que se complique y que te pases de, como dicen ahora, eh, toxinformación, ¿no? Y que tengas que estar explicando cosas que el otro interlocutor no, no sabe interpretarlas y que, que allá. Vamos. Pues, Ponero, ponernos en los comentarios qué opináis, y si tenéis otras opiniones y, y ver un poco también qué opináis vosotros. Y para arreglar todas estas cosas, todos estos problemas que hay entre socios, están los famosos partidos de padre Son para eso. O sea, aparte, aparte de ir, obviamente, a jugar y a hacer deporte, o sea, antes y después del partido, se hablan de estas cosas y son para Y se queda limar. Un a alguien, no claro. le das un bolazo. ¡Ay, ¡Perdona, perdona! Sí, sirve, para todo. Cerveza, sirve. sirve para limar asperezas, sirve para pegar el bolazo a esa persona que iba hasta la semana odiándola, ¿no? Pero pero pues sirve para todas estas cosas, pero es importante en, en todo este no morderse la lengua salir siempre de la zona de oficina para arreglar estas cosas. O sea, no se hace nunca en la oficina, se hace con un café fuera, con un padel fuera o... El contexto, el pues, contexto sí. muchas Muy veces importante. te ayuda a desbloquear situaciones que al final parece que no, pero muchas veces lo hemos dicho de hacer eh, reuniones fuera de contexto en otros sitios, en un restaurante, en, en el campo, en una casa rural, no sé qué... Y para estas cosas muchas veces también ayuda a desbloquear estar en otro contexto más relajado o de otra manera. Sí. Eh, en un ring de boxeo, en <risa> <risa> <risa> el que, <nunca, risa> que nunca haya que coger el pacto de socios del cajón <risa> para ver el punto 17 como El lo rigor a número uno, coger el pacto de socios. Jamás. Hay que gastar todas las, vías <risa> todas las vías posibles antes de ir al cajón. Así que, oye, esperemos que os haya gustado el programa. Seguiremos en septiembre y empezaremos a tope incluso igual con nuevas secciones Bueno, ya veremos, pero poneros vuestras consultas, vuestros comentarios sí, Seguimos que... en septiembre, pero seguimos trabajando, ¿eh? que aquí nadie sí, se va de vacaciones Sí, sí. No, las vacaciones, eso ya veremos en qué consiste algún día Y que nos envíen sugerencias sí, a sí, producción.onial.com sí. Y bueno, agradecimientos a nuestra productora que está detrás de las cámaras a Irene y volvemos en el siguiente Startup Shipper. Hasta pronto. Suscríbete a Oniad TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros. Ah, y regístrate gratis en oniat.com. Anúnciate en los mejores medios de Internet de forma rápida, sencilla y muy segura. Te esperamos.